Ingresamos en este próximo bloque de Mejor de Mañana dándole la bienvenida a nuestra querida amiga Mika Mendoziti. Mendo sí. sí. Bienvenida, Mica, ¿Cómo estás? ¿Cómo hoy? Muy bien, como siempre. Bueno, ya es viernes, bienvenida. chicos, no estoy contenta. Claro que sí, estamos relajados. Hoy ya me tocan grabar reseñas, ya empiezo a comer. Ya arranca ah, tu fin, Ya arranca lo mío. Muy bien, me encanta. Y como siempre, Mika nos visita para traernos diferentes recomendaciones gastronómicas, como para abrir un poquito el abanico y no ir siempre a tomar la media tarde o a cenar al Mismo lugar que va siempre la vieja y confiable, ya fue. Claro, Vamos a conocer lugar nuevo. lugares nuevos para eso. Abrir Mendoza City para darles todos los fines de semana una opción diferente de dónde ir a comer. Ay, me me encanta. encanta probar cosas nuevas. No sé ustedes, sí, sí, a full. Estoy probando, buscando, estoy buscando sabores <ríe> raros. Después, seguimos de Venezuela, México. Ah, bien, estoy eh. empezando con uh, una internacional. nueva Qué internacional en rico. Mendoza. Así que eso para los próximos programas se re bien. espectacular. Me encanta. Y hoy, que hoy tenemos algo bien Argentino, Algo Bien. clásico argentino, un buen lomo, un sándwich lo de costillar que se mueren. Se mueren de amor. Dale, lo vemos. ¿Dónde? Mendoza, se mueren con esto, un sándwich de costillar con queso fundido que es una locura y un lomo con un kilo de carne... Ah. ¡Que te morí de amor! Visité El Quincho, en la sucursal de Maipú, pero tienen también una en Goy Cruz y en Luján. La parrilla y la cocina está ahí en el medio de todo, a mí este lugar es súper sencillo pero espectacular. Empecé con estas papitas al horno increíbles, acompañadas con vino tirado, estaba espectacular. Mi nuevo lomo favorito ya dentro un kilo de carne, el pan es súper suave, está tan bien condimentado, es un espectáculo, va súper rendidor a muy buen precio. Después pasamos con el despacito que es la especialidad de la casa, se sirve solo los jueves y este sándwich de costillar increíble. Miren cómo sale este huesito, limpio probamos la milanesa, la napolitana, que también estaba súper tiernita, deliciosa. 1.600 pesos y es tamaño pizza. Acá todo se comparte para tres y es súper económico. Seguimos para más en Mendoza. Qué rico. ¿Con qué hambre ay, me quedo. Acá... Se aplaude. Por, Por favor, explicar, merece, merece un aplauso. Me aplausos. Yo los he probado. Supuesto. Los lomos no. del Quincho y doy fe que son buenísimos. Es que me encantan. Además, viste que está cerca de todas partes. Está en Luján, hay una sucursal. Claro. en Maipá y otra en Goy Cruz. Yo voy siempre a la de Luján. ay tenemos uno cerca en todas partes. Sí. La verdad que este local, yo recién, esta fue la primera vez que lo probé, pero la gente uh -huh. me lo ha recomendado muchísimo porque aman los lomos del king uh -huh. Yo que los probé les puedo asegurar. No es solo la carne que es muy tiernita y muy sabrosa, le ponen y le ponen de Se arriba, veía el queso, todo arriba. No que el rico. pan. El pan es tan suave, crocante, y todo no así, está todo perfecto. Todo perfecto. Pues. Y ni hablar obviamente del despacito que es ese sándwich de costillar que lo hacen durante oche. horas. Es con reserva sí o sí, solo se sirve mm. los jueves. Bien. O sea, es como muy exclusiva, tienes claro, que hacer fila claro. para comer. No comerlo. podés llegar a pedirlo. No, muy bien. topísimo. Olvídate. Y bueno, es espectacular, realmente vale la pena reservar e ir. Los precios son increíbles, uh -huh. o sea, 1.800 pesos al despacito, que es para compartir para dos personas. Está muy, sí, bien. Está muy bien. El lomo de de kilo dicen que es para dos o tres. O si sea, llega a rendir hasta cuatro personas si comen poquito como por uh -huh. ahí Yo, eh, porque es un kilo de carne o sea es así de alto el lomo claro. yo me comí claro, este pedacito y ya largo. no podía más ¿Ya? a full para compartir olvídate Venga. a full para compartir la milanesa 1600 pesos es de te la traen en una bandeja de pizza ¿me entiendes? o sea es enorme ¿no? No, me imagino ¿no? que no, todo da... muy sabroso ¿no? los condimentos todo muy rico eso es de verdad muy rico es un muy recomendado Mendo City porque creo que Cuidan todos los detalles de la comida para que esté perfecta, ¿me entiendes? No es solo la carne, es el pan, los aderezos, todo es espectacular. Así que es muy recomendado. ¿La segunda propuesta? La segunda propuesta, vamos con unas buenas pizzas mendocinas Upa. en pleno centro. Vamos. Mendocinos y Mendocinas, hoy les digo dónde comer una buena pizza En pleno centro vas a poder disfrutar de la pizza Un lugar que desde la casa tenés vista a la casa. me encantó Las que yo probé fueron la tropical, la española que venía con chorizo, una bomba La ricareto que también estaba explotada Y la pupi que era con panceta y champiñones para chuparse los dedos Las pizzas eran demasiado llenadoras porque la masita era fina y tenía mucho queso arriba De toda estaban increíbles También amé las empanadas de este lugar Todas las empanadas de queso son las que más les recomiendo porque están explotadas. Miren la cantidad de queso que tenía todas, la de Roquefort, esta que era con su bolita, esta de jamón y queso literalmente explotaba. Cuando la quería partir salía queso por todas partes. En probé la de pollo y la de chorizo y ambas estaban riquísimas. Las empanadas en sí son chiquitas pero están súper rellenas. Dejo la carta para que chusmeen los precios y seguimos para más reseñas en Mendoza. Muy bueno la pizza espectacular en Avenida Sarmiento, ¿no? Sí, sí, sí. en Sarmiento, sí, en Belgrano. El local me encantó porque vamos caminando por la calle y ahí ya puedes tener una ventana abierta a la cocina ves cómo van haciendo las pizzas Qué al horno. Divertido bien, no es divertido, no. como No, olvídate. Los además, maestros además, pizzeros son unos genios, viste, ¿sí? hacen como malabares por poco. Encima yo <risa> les dije, che, los voy a grabar y empezaron. ¡Ah! ah a claro, arreglar claro, pizza. pizzas. Tirar magia. A tirar show, ¿me <risa> ¿entendés? No, las pizzas verdaderamente son increíbles. Como lo mostraba ahí, es una masa bien finita, estructa finita y crocante. A full. Este es el lugar. Sí. Bien, cool. Tiene mucho queso arriba, todos los agregados son muy abundantes y en el local tienen más de 28 variedades de pizza o sea, ah, vos vas allá y lo que busque lo vas a encontrar, Hay para 20. todos los gustos eso me pareció genial como mencioné en el video, por ahí las porciones son chicas, pero son muy llenadoras. O sea, yo comí dos porciones y ya no daba para más. Bueno, y como ven, siempre yo fan de la pizza con ananá. Es mi... ¿Sos de la pizza tropical. Ay, Ay, me fíjate fijate que me hay una fascina, grieta, ¿no? Sí. Es como un Boca River la pizza. No, olvídate, no, yo pero... no. no pero... Igual. No, escúchame, para mí una vez que la probaste en un buen lugar, no hay vuelta atrás. No, hay vuelta atrás. Atrás. no yo te banco con azúcar negro. Por ahí ah, me he probado la rica. Es que literalmente es eso, Sabes no hay forma de que no te guste. Mica, la semana anterior nos habías dejado premios. Para nuestros televidentes Así que es momento de anunciar quiénes se los llevan Participaron a través de nuestro Instagram Nos siguieron, dejaron también Su seguido allí en el Instagram de Mica Y el primer ganador Es Juan Ignacio López Le damos el fuerte aplauso Que se lleva la media tarde En Qué Bonito Café, espectacular Y ahora también tenemos A la ganadora del kilo y medio de helado Que es Sofi Soto ¡Hola Sofi! Los vamos a estar compartiendo allí en Instagram. Y por supuesto, Mika se va a estar comunicando con ellos para coordinar ahí la, la entrega del premio que vayan a degustar todas estas recomendaciones tan ricas Qué que nos trae Y de esto que nos trajiste hoy, Mika, ¿también hay premio? Obvio, como vamos. siempre. Para dos personas pueden ganarse uno en el quincho, de esos para chuparse los dedos. Y una pizza para dos en eh, lápiz. La Perfecto. pizza Perfecto. qué rico. Todo el mundo a participar por allí en nuestras redes. Ya vamos a estar compartiendo el sorteo. Eh, ¿Habrá posibilidad de arreglarlo, productor? Y que vayamos con por el Lucas porque hemos Mica. quedado... Ni loco, dicen. Bueno, qué mala onda que sos perdón. Ya los he invitado. Ya nos vas a pedir Tenemos a que concretarlo no? lo que es la no, verdad que nos ha invitado, no. Mica, no y no estoy nunca esper podemos. esperando que los <risas> chicos vengan porque las tengo Pongamos con fecha. comida. Pongamos Yo les digo, fecha. los llevo gratis, los invito, les regalo. No. Mentira, no hemos podido. El día del chichito. El, chichito no quiere a el chicho se, se, hambre, se chicho. candidatea. <risa> pues te llevo a vos, chicho. Listo. Sí, Listo. Chicho. Gracias, Mica. Un gusto tenerte como siempre. Gracias por como venir, Mica. Un placer. placer. Gracias por invitarme.